Me estaba partiendo el, el oído, ¿eh? Dime que voy a dejar desde aquí. Oh, aleluya. Gracias. Agradezco. Eh, vamos a ver si ahora no mata a nadie de mi equipo, ¿vale? Vaya musicota, ¿no? En la vida, en la vida, metenla aquí, Quiz cope, No, bueno, quiz, we, we, we. Solo darle ya, con bueno, uno menos que está ahí. Wow, wow eh. Tío, estamos sembrados, gente. Eh. puto contra Van police, tío. Saga troles. Vale, si no moría ya era imposible. Y yo, quítate el medio con un acá. Bro, es que en esta utopía soviética, tío, ¿qué pasa? Imposible, gente. Vale, se murió. Ok hey. Dios, headshot completamente. Bro, no tengo vida. 46 balas. Hostia, granada. Lol. ¿Qué vale o no? Vaya headshot. Ay, si tuviera, si tuviese un franco, sí van a cagar. Sí van a cagar. Eh, vale, vale, vale, vale, bro. Ese, ese tenía que caer. Bueno, debía de caer. ¡Hijo de puta! ¿Está vivo? Nani. ¡Granada! Ca nueve, gente. ¿Cómo lo hago, tiene que ser. Tiro, tiro súper claros, eh. Bueno, a ver, ese.. Vale. 19 balas, ¿eh? 6 notas. Ah, puñetazo, gente, lo veo, ¿eh? Vale, o sea, aquí yo no ha muerto. Mamma mía. Hola, Vale. Muy difícil, tío, dar headshot. Súper complicado, eh. Mega complicado, diría yo. Vale, última bala, ¿qué hago? O Sabró. Eh, munición aquí, como que no, ¿no? Hostia, vale, se lo han cargado ellos del tiri. Nothing, ¿eh? O sea, full empty. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto dinero? ¿Podré lootearlos? En la vida, ¿no? No habrá ni cadáveres, tío b Vaya tela Vámonos al puesto fronterizo de, de, de Dragunov ¿Podré venderle algo? O sea, en el inventario tengo algo Eh, bote de alcohol Eso se lo puede vender al man este, ¿no? Hola, buen día Buenos días Buen, buen día Eh, transferinto Ah, vale Nada, o sea Solo era esa vaina Flores eh Eh, Seba, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi hermanote? ¿Qué tal, el gachón? Clavecita. Camarada esta mañana se es encontró el cadáver de un hombre En la posada de debajo, eh, el oso borracho Normalmente en estos casos los lleva la camarada Sorokin, qué ojones, eh Aquí estamos un poco en el Contraband Police Que es un simulador básicamente de estar en una aduana Pero con mucha movida eh, de meme, ¿no? Vale, pues me voy para allá, gente Habla con el sargento eh, ¿Dónde coño está el sargento? Dios, diablo ¿Y cómo está Superseva? ¿Cómo está ahí en time? No, nah, me hago esta misión y salimos del contrabando ¿vale? O sea, está bien, hoy hemos ruchado bastante He perdido bastante dinero también En la run, ¿eh? Bastantillo, diría yo Vamos a encenderla De una, ¿no? ¡Eh! Llevo una vaca, cabrón Hostia, mi mano, ¿qué te pasa, campeón? Te duele, ¿no? Supongo de haber estado Pasando apuntes como un demonio ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado la tarde, campeón? El lobo eh, Vale, voy bien Cuatro minutos para llegar allí Estoy por entrar a España, déjame pasar, perro eh, Arte caso, que me parece muy gracioso, muy complicado Si te suena el juego, del paper please, Eva Este juego es muy complicado, la verdad Sobre todo para eso, para eh, saber O evaluar que la persona Pueda entrar a, a Crocovia, ¿no? ¿Aquí era la intercepción que debo De pillar? Sí, ¿no? No, o sea, todo recto Y a tomar por culo Llevo escribiendo una hora, eh, por lo menos sin parar, eh, ha ido bien Qué alegría, a ver, ahora lo que tienes que hacer es mimetizarlo Campeón, bueno, sintetizarlo y comprender lo que estás estudiando, obviamente, y razonarlo Y ya estaría Y ir tranquilo en el examen Bueno, al examen, mejor dicho El aserradero sería la polla, ¿eh? Creo que llegó bien, ¿no? Increíble eh, Lo que tengo que estudiarme son eh, uo, Son siete hojas Y lo he simplificado en cinco y ya me sé eh, Dos de ellas Qué alegría también, campeón el lobo Me alegro, leñe A la larga es eso, es machacar el examen, ¿no? Vale, todo para adelante. O sea, todo para adelante, como un hijo de la gran fruta. En esta intercepción era. Tú hacia adelante ah, XD. Tío, ¿habrá algo para robar aquí? O sea, no sé, ¿eh? Llevo un buen ratón contra de la Ampolis. Supongo que haré esto, como he dicho, esta misión y, y nos piramos, ¿no? Porque también daros cuenta de la puta complicidad ya de, de los juegos, ¿eh? Es que no me, lo puedo, no me puedo permitir suspender. Claro, o sea, tienes que aprobarse sí, o sí, campeón. Lo aprobará. Qué grande es Avezari, el pobre. Es aquí, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Habla con el sargento. Y de biología lo tiene. O sea, a ver, es. Como siempre digo, más complicado porque, por supuesto, podéis tener vuestros más y vuestros menos con las asignaturas, pero tenéis que sacarla hacia adelante. Por cojones, ¿no? O sea, aunque, aunque os queda ahora, a lo mejor en el caso de y con inglés, porque es evaluación continua, pues es más que obvio que ya me entendéis. ¿Cuál es la situación, camarada? Bueno, es bueno, es evaluación continua. Eh, el cuerpo fue encontrado eh, por un encargo de la limpieza eh, Hemos asegurado la zona ahí, ese sospechoso en el interior Estaba aquí en el momento de, de, del asesinato, LOL Mira la cara que tiene Me mira raro, Compró todas las pistas y vuelo conmigo Nadie, eh, nadie sale de aquí sin tu permiso Vale, vale, inter eh, in increíble eh, Interroga a los sospechosos, bro ¿Qué tal algún bon día? Cuando Olé echó a Asa eh, me, me dieron ganas de matarlo Ese maldito reloj que ha estado en mi familia Durante generaciones ¿Qué coño? Eh, puede que haya soltado alguna Hostia que no eh, Hola Se ha ido el, el diálogo no, no entiendo Vale no. El choca, choca tú, investigame Vinimos a celebrar el ascenso de Olé Que trabajando juntos durante 10 años No puedo creer que esté muerto <risa> Esto es el cluedo, gente What the fuck is going on, bro? Estoy seguro de que ese bastardo de eh, Sahasei eh, lo mató eh. Tenía una gran deuda eh, que sardar con Oleg ¿Quién es Sajasei, tío? Tu Los chicos me arrastraron hasta aquí eh, por la fuerza Tenía que quedarme en casa con mi eh, padre enfermo Últimamente se encuentra peor What? En el encargado de la limpieza me parece muy sospechoso Nos miraba de forma muy extraña durante toda la noche Y trataba de escucharnos a escondida ¿Y quién es el de la limpieza, ellos? Este, este hombre Bro, espera, ¿el nombre de este? ¿Cuál es? Ah, este es el sospechoso, ¿no? Ayer nos pasamos un poco con el alcohol, Pero había eh, mucho que celebrar Lo que estaba tan contento con este anceso Que incluso quería cancelar eh, parte de mi deuda ¿Lol? Está muy feliz, ¿no? No tengo ni idea de quién querría eh, la muerte de Oleg Vale y ahora me falta este, ¿no? Este es de arcamero. Gracias, Campeño, por claro, eso me, voy me va a el curso se viene ahora en el tercer trimestre. No lo han complicado en un 89% en todas las asignaturas. Ejemplo serían lo que te dije de lengua, que ahora un bloque suspenso, un bloque a recuperar. Y eso ahora la, es la cosa que no fruta de plástica nos exige un montón para ponerlo siquiera un 5 y nos va a hacer exámenes. Sí, exámenes. Como cojones se estudia plástica? Eh yo tenía exámenes de plástica campeón, el y Lobo Gracias por eso me habéis tardado Los tenía, rollo, ¿qué te digo yo? El cubismo Define el cubismo eh, Encuéntrame en la mediatriz, o sea Eran todos prácticos la mayor parte del tiempo Pero tenía bastante contexto en cuanto, ¿sabes? Te lo tenía que estudiar, desglosarlo, ¿no? A la larga Sí, yo, o sea, yo tenía exámenes de, de, de plástica O sea, como he dicho, a lo mejor en este tiempo Pues ha bajado también mucho el nivel Y a lo mejor lo habían omitido algo Literalmente pero eso es en el tercer trimestre Tenéis que meter el máximo El máximo Bulls posible Para poder llegar a probar, campeones Si no, estamos jodidos Buscar el cuerpo Encontrar un arma homicida O sea, aquí hay muchas armas homicidas ¿What? Pero sé que eres capaz, macho Es lo, al igual que eh, Avezar y de eh, recuperar ahora En el tercer trimestre Ya que es evaluación continua Por supuesto, inglés O sea, que inglés nos debería de quedar Vale, eh... Ese es el cuarto baño, la peña está un poco... ¿Me deja entrar aquí? Tío, ¿no? Entonces, el puto cuerpo... Buscar el cuerpo, ¿pero dónde está el baño, cabrón? ¿Está fuera? ¿Sabes qué? ¿Qué? Grande, me encanta, qué bueno. Aquí, ¿no? Supongo. Tampoco. ¿Hola? Pero eh, yo solo tengo eh, dicho. cuánto lo de inglés, a ver, es que el inglés es prioritario, ¿no? No sé qué arma dice... Que me llame o que me escriba eh, por Discord A ver, claro, a la larga ahora lo que va a tener que hacer es Estar muy concentrado eh, en la clase de inglés Y no, no darla, sabes, por tirada A la clase, más que obvio eh, Entonces El baño, tío, o sea, el baño está fuera, pero De y maris, huis De armita, tío Voy a salir, tío, un momento, o sea, hola, ¿por dónde era? Por aquí Ah, nada Vale, pues vamos al baño ¿Qué? ¿Lo del primero de, la de ESO es pan comido para mí? Claro, a ver, primero de ESO, claro, campeón A la larga <risa> eh, el bate está aquí, ¿no? Vale, el arma homicida, tengo que encontrarla La tubería esta ¿No? ¿No? <risa> Un tenedor, os imagináis Hola Y si, sí, eh, te lo cargas y te quedas con el AK La verdad es que, coño, el AK está bastante duro, ¿eh? Llevo varias horas así <risa> Creo que debemos registrar el cuerpo Primero encontrar un arma de homicida Menos mal que tiene eh, Vale <risa> Mapísimo, ¿eh? Detective Conan activado El logo y Avezari ¿Dónde llorará? Vale, me lo, estoy, me lo estoy viendo venir, ¿eh? Es un cuchillo de esos de cocina Seguro, ¿no? Voy a ir rapidillo A ver What? Eh, ah, aquí hijo de puta, ¿eh? Vale, el tirón Easy Está gracioso, la verdad Una vez que más o menos sales del lore de Paper Paperplace y tal Está bien O sea, lo único, lo único malo que lo de Paper Paperplace es más... Ya me entendéis, ¿no? Más jodido más, Un poquillo más denso, ¿no? Ver iniciales eh, Vale Hablar con el sargento. Nada, el tío Conan eh, se estaría tomando un batido de chocolate en el bar eh, mientras eh, intenta conectar todo eh, para eh, encontrar al sospechoso. Claro, a ver, nosotros somos rusos, campeón, lo demasiado, no da para más. que la maestra de historia vino con un alumno de. Eh, con un alumno de maestro de historia que se llama eh, Joshua. No se. Nos evocó. Eh, se escribe. No se lo he preguntado y eh, lo primero que he pensado es Yosha. De Joshua de, de, de, del del Jojo Bizaras Ventus, ¿no? <risa> Me encanta. Será un interino, campeón. Eh, a ¿no? Nuevo. Liberemos, eh. Liberemos a... ¿Cómo? Espera, espera, espera, espera. Tenía las iniciales de... WM. O sea, VM. Nada. Jagger. Timur Kochersko. El camarero. Es este pibe, gente. Es este pibe. Eh, liberemos. Eh, Salí a morir. Soy inocente. Liberemos a Petroki. Soy inocente. Eh, de, de, Dejemos libre. Limpiodera. Vale. A ver. Yo también pensaría en eso. Claro, a ver, está muy relacionado, ¿no? Localizar los lugares de la fiesta en la zona jardinada. Vale. cámara hemos podido establecer. ¿Cómo? Como siete puntos de qué? No me he dado cuenta, tío. O sea, what? ¿Dónde está la fiesta? ¿La que te va a dar esta? Atrás, ¿no? Supongo. No sé si, si terminamos con esta permisa y ya estaría. Localizar los lugares de la fiesta en la zona jardinada. O sea, aquí, ¿no? ¿Qué me dice Nada, ¿no? ¿Puedo checarlo otra vez? Nada ¿Y Vaya mierda de semana estoy teniendo No te preocupes, campeón y es Normal, leña también A la larga es el final de, del trimestre No me jodería No sé qué quiere que... Hostia, esto ¿Caca? ¿Se ha sentado para hacer caca? ¿Qué? No sé, o sea ¿Qué más quieres que haga? O sea, la, la zona de jardinado O sea, lo de aquí adelante, entonces Esto ¿What? Esta parte, ¿no? Supongo ¿Est ¿Estaba aquí? Cigarrillo, nada, ¿no? No sé Coño cojones, hablaré otra vez con esa gente me acostó una normal y me levanto como si tuviera eh, resaca eh, sin ni siquiera saber qué se está con resaca y además me levanto en medio de la noche porque se me ponen eh, se me pone a sangrar y, ¿y eso pero te tú te, o sea te, te, te hurgas algo para quitarte algún moquillo es que eso o sea ya sabéis que tenemos todas las venas, no o sea camarada bueno que haya llegado el cuerpo eh, fue encontrado otra vez me va a decir lo mismo que puede ser rollo, a lo mejor tiene una postillita o algo, sea, Y te arranca por adentro y se te, te la quita No mucho Puede ser eso Pero, eh, pasa mientras eh, duermo? sin que? ¿Quién sabe? A ver, puede ser el movimiento algo No me dice nada más, tío, ¿qué hago? Ah, mira, se me ha abierto esto No, no No entiendo, o sea... ¿Hola? Nada Zona jardinada, ¿sabes? No, no lo comprendo ni yo, tío No sé Nada, nada, nada el sospechoso es este, ¿no? O sea, leo puta este, tío Este es de la limpieza que dice, ¿y yo entonces? Ah, tú eres... No Me falta uno, tío Qué fumada Esta es la zona jardinada, pero ¿qué cojones quieres aquí? Localiza el lugar de la fiesta Aquí, no, ah, vale, vale, está aquí te he dicho que la harina eh, de la cocina eh. no es harina será, que gancho he esta vez, Ari, me encanta. Interrogado. ¡Oh! ¿Qué coño, hijo? Qué susto me ha dado. ¿Qué es eso, bro? Me acaban de meter un putiazo. El azúcar. El asesino fantasma. Caso resuelto. Literalmente es un puto eh, Ghostface, ¿eh? No sé. A ver. Ah, vale, vale, entiendo. O sea, tendré que activar esto, campeón. Lo seguro, ¿eh? Tiene todo el rollo. No lo comprendo. No, no tiene sentido ahora, me, ahora no me hace nada, ¿no? De loco, y yo Vale, era porque elegí mal la, la opción, ¿no? Supongo Anda a dormir, ¿sabes? Literalmente Es porque has corrido Sí, sí, pero a ver Igualmente debe estar ahí, ¿no? Interrogar a los sospechosos otra vez Bro, este es el casío Estamos sentados bajo eh, un encenador eh, y nos quedamos eh, sin bosca. Eh, Timur fue al eh, por una botella y olé que tuvo que ir al baño detrás del edificio porque el bar estaba cerrado. Cuando se escucha ese sonido, eh, corre y mira para atrás, Y eh, easy, eh, lo ves, le metes un tiro. Que va, que va, vale, no, no hay nada, campeón, igualmente. Te lo prometo, en los vale. El primero interrogado, eh, me falta el, el man este. O sea, hola? está muy nervioso, ¿no? Cuando los invitados salieron hacia las 6 de la tarde dejaron eh, un eh, desorden terrible. Salió formar un cigarrillo y eh, vi a uno de los invitados ir a la parte trasera del edificio, creo que, eh, que lo llamaban Timur. Timur, ¿eh? Puto Timur. Este es, este es. Cuando fui a buscar una ya vi que eh, el encargado de la limpieza de iba detrás del edificio parecía que eh, quería esconder algo bajo su ropa. ¿Qué coño? Es capota, sí, tú sí que eres un capote. Ya está, ¿no? Ah, me falta el hijo puta este. Parece que es este, gente. Os lo juro, eh, eh Por la mañana Timur eh, propuso salir fuera apenas eh, eh, al cenador eh, Creo que eh, me perdí la película en el lugar Coño eh, Cuando desperté, olé que ya no estaba en la mesa eh, en Entonces volvimos a beber eh, Vale, habla con el sargento ¿Cuál es tu opinión, tu decisión? Es que, momento. A ah, Morín, tío. Es Morín, ¿no? VM. O sea, VM es este, el hijo puta este. Ah, no, este no era, entonces. VM. Vale, eh, Basil Morín. Vale, vale, vale. A ah, ese es el que no le podemos dejar eh, salir. Porque tiene, la, tiene el de este. El... Morín, no, eh, Aquí. Timor y la limpiadora son inocentes. Gracias, campeón. Lobo, por eso me voy a evitar dos leñes. Eh, siento que sea tan denso o sea al más eh me van a meter un porrazo que flipa pero no lo es no ¿eh? es lo que parece claro ah, puesto por Timur Apuesto por el susto que me acaba de pegar campeón el logo. o sea vale gracias por eso me he voy a eh, darle al que, no, al que no es ahora Hostia, eh, hasta los huevos. quiero pegarle un tiro a ese hijo de puta ¿eh? Timur no es al final Es Timur No, no, o sea, 100% Seguramente es el de... Joder, qué susto me ha dado, eh A Bezari, y, y el los. Vale, voy a sacar a estos ahora ¿Ok? Y ahora entro ¿Qué cojones? Hijo puta Es que tenía... Es que a lo mejor le ha robado el, el reloj a Timur Y se lo ha puesto ahí para incriminarlo Pero lo peor de todo es que no está aquí el cabrón ya ¿Lo veis? El de la limpieza, el hijo puta A ver cómo lo baiteo Ahora no está, ¿no? Ahora, me, ahora no hacen nada ¿Es cuando me quedo quieto o qué? Na na na na na. Mira, mira, mira, mira, mira, mira mira, De acuerdo con esta orden He investigado, ole Que... Y he confirmado sus eh, vínculos con el... Pues Morín es, es, es, A lo mejor es el encargado de la... De la de esta, tío De la cafetería Campeón Lobos Vale, de la KGB Me encanta eh, El soplón morirá hoy Más tarde eh, Viva Afganistán, libre, Timur Hijo de puta Era Timur, ¿eh? Era Timur entonces Pues nada, era Timur desde el principio O sea, literalmente Pero vaya, se veía venir, ¿no? Un poco O sea, pero entonces Estaba, estaba compinchado con el de la limpieza Lo no sabía, pero claro O sea, hasta que tú no le dices que se va A ver O sea, que se vayan los otros dos Está bien, fui yo eh, Pero no, eh, me da ninguna pena eh, Es un simple chivato eh, Por culpa de la escoria asquerosa Mi mujer y muchos inocentes están en la cárcel eh, 2.0 nunca falla Claro, pero yo me estaba dejando guiar por las iniciales de reloj El comino enfermo enfrenta a la gente entre sí eh, Ofrece un acentado por la cabeza de alguien para eh, Que el celo. el puño de, El puño de sangre, hostia, pues yo estoy con los puños de sangre Arrestar o ocultar ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, tío? Es que yo estoy con los comunistas. Eh. Decidí eso, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¿Qué? me dejan libre? El puño de sangre no lo olvidará. Creo que voy a perder, ¿eh? Arréstalo. Es que estoy con el lore, campeón. Las pruebas que representan apuntan claramente al autor del asesinato. Poner las esposas a la, esposa, la mano del empiador. El llorón sigue intentando influir en su decisión. Se enfrenta a una larga y dura condena. Increíble. Usted está retado o no, no, no, o sea, ahí lo tienes, campeón, el O sea, solo porque elegí esa parte del LORE, ahora tengo que, ¿sabes? Pasarle la mano e incriminar al pobre de, de la limpieza, que yo me creía que era eh, el amigo, ¿no? El Timor de los. Co bueno, el otro Timor, ¿no?